Muy bien chicos, entonces vamos a, a comenzar entonces de nuevo, voy a, a este, nuevamente a presentarme, soy un ingeniero Moisés Ortiz, soy de Academia Grupo de Estudios Tigres Uni, eh, justamente hice esta convocatoria a todos los alumnos que están interesados, de escasos recursos económicos, para poder dar las clases los días sábados y domingos, ¿sí? En el horario de la mañana y en la tarde, ¿no? Es por esta razón que eh, estoy, voy a impartir estas clases, ¿no? al menos que haya una asistencia de alumnos, ¿no? Que estén interesados en poder contar con las clases aquí en, eh, de forma virtual, ¿no? De diferentes partes del país que eh, tengan recursos económicos bajos y que estén postulando a BK18, ya que este programa es un programa de gobierno, ¿sí? Que te subsidia todo lo que tenga que ver con el tema de universidades, ¿no? universidades nacionales y también creo universidades particulares, pero más universidades particulares, ¿no? Se de subsidia el Estado y esa es la gran oportunidad que tienen ustedes que viven en provincias o son de bajos recursos económicos, donde ustedes pues este, pueden postular a esta beca 18. Entonces, dentro de los temarios que siempre beca 18 ha formulado desde el año 2000 y tantos para adelante, desde que salió este programa, ha ido poniendo temas, ¿no? Dentro de su programa y lo siguió repitiendo cada tres o cuatro años. Entonces nos estamos valiendo del historial académico de cómo ellos formulan pues sus exámenes, ¿no? Ustedes saben que el año pasado ha habido, ha habido un examen, no ha habido examen en realidad, ha habido lo que es este, un examen eh, por percentil, donde hay otro tipo de evaluación, ¿no? Donde, claro, se han quedado los alumnos que han ocupado los primeros puestos en el colegio, y por rendimiento académico creo que les han dado la beca 18. ¿no? Hay algo muy importante que hay que recordar. Eh, la mayoría, de, justo se los he dicho yo siempre, ¿no? la mayoría de nuestro, de nuestro querido Perú, la mayoría de ingenieros, de médicos, de abogados, de profesionales de la salud, eh, inclusive personal que está trabajando en NASA, en otros países son, han sido alguna vez de beca 18. ¿Sí? Fueron personas de escasos recursos, que nos proveen y nos, ¿Cómo se dice? Sacan la cara por el Perú en otro país, ¿No? Lástima que que en el Congreso o en, el, en nuestro país tengamos gente que no son de universidades de prestigio y estén ahí, pues, ¿No? Por temas de corrupción y otras cosas. Pero bueno, es un tema ya muy aparte. ¿Ya chicos? Entonces les voy a presentar ahorita ya el el curso que vamos a ver ahorita, ¿sí? Vamos a ver aquí el curso de álgebra el día de hoy, siguiendo, claro, el temario, el temario que está ahí, ¿no? ¿Sí? Y recolectando también información de, de siempre las, las escalas, pues, ¿no? De las que toman, ¿no? Posiblemente lo tome, pero tú debes estar siempre preparado. Así que, de hecho, voy a hacer una clase el día de hoy didáctica, ¿Sí? Ya, por más por decirlo, ya yo creo que tú también eres un chico ya grande, entiendes de que para estudiar o para poder adquirir una vacante, sea en BK18 o cualquier universidad, necesitas darle un tiempo. ¿Sí? Yo siempre lo he dicho, ¿no? La diferencia entre un chico inteligente y otro que no es, no es que el otro sea más inteligente que tú, ¿no? Es la, en realidad, el tiempo que le tomas y le prestas para alguna materia, ¿no? aunque hayan dos alumnos aquí, yo estoy muy seguro que aquí los dos han dado un tempito el día de hoy para poder entrar en el curso. Y veo bastante la necesidad imperiosa de, de interés que le están poniendo a la clase, así que espero dejarme comprender. Si hay algo que ustedes eh, no entienden, pregunten, pregunten y pregunten. ¿Sí? Vamos a hacer el día de hoy leyes de exponentes siguiendo el temario de BK18. ¿Correcto? Y vamos a ver este curso en el curso de álgebra el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la ley de exponente ¿Correcto? ¿Qué es una ley de exponente Si preguntamos por ahí a algunos de ustedes dos, eh, ustedes ven prácticamente, pues bueno, en pantalla, ven un número que está elevado pues a un exponente. ¿Correcto? Hay un número que está elevado al exponente y lo bueno de esto es que hay una representación de este número. ¿Correcto? Acá tenemos el 5 que está elevado al cuadrado. Y claro, tú dices en tu mente, ¿no? Profesor, a mí me enseñaron en el colegio que 5 al cuadrado, ¿sí? El 2 representa la potencia. Indica que se van a repetir dos veces el 5. Por lo tanto, me va a dar 25. Entonces, dentro de eso, podemos decirte que este 5 se encuentra dentro de los números naturales. Al igual que los demás números. Y puede abarcar un número positivo, ¿Sí? para que sea un número entero también, dentro de los números naturales, y si es un número negativo, eh, también se le consideraría dentro de los números naturales, pero en el tema eh, de los números negativos, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa cuando estos números reciben leyes? Es por eso que dice la definición, ¿no? Las leyes de exponentes son el conjunto de reglas establecidas, dice, para resolver operaciones matemáticas con potencias. Pero solamente potencias, también podría ser radicales. Claro, con potencias y radicales. Y consiste, dice, en la multiplicación de un número por sí mismo en varias veces y se representa gráficamente por X a la Y. Ahora, si tú te das cuenta, este 5 le estoy dando una forma. Puede representarlo cualquier valor de la letra la Yo lo puedo llamar a, a X, por ejemplo. Le puedo llamar que sea 5. Miren, le estoy dando solamente la forma en función de 5. Y 2 le voy a dar representación de Y. Y de esta forma, le doy una característica, ¿sí? Al, al exponen al, a la base y al exponente. Entonces, lo represento de esta forma. Y digo, toda base elevada a un número de exponentes, me da la cantidad de n factores que indica la potencia que debo multiplicar. Para obtener como resultado una potencia. ¿Cuál es esa potencia de 5 al cuadrado? 25. ¿correcto? Mira, estamos yendo por lo básico, para que tú lo vayas comprendiendo y vayas asimilando, porque de aquí van a venir operaciones donde vamos a resolver, ¿correcto? Si hay alumnos, pues bueno, que dominan el inglés, aquí lo estoy poniendo también, works. Exponent Like Expression, para que lo puedas, eh, estoy dando una expresión al exponente, ¿correcto? Muy bien, hasta ahí chicos, alguna pregunta que quieran hacer, para pasar a la siguiente parte. Ya hemos definido cómo son las leyes de exponentes. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Si por ahí en el listo me dice todo claro, dice el profesor. Muy bien, excelente. Vamos a continuar entonces a la siguiente parte. Y vamos a estudiar la primera ley. La primera ley de los exponentes, que esto es muy importante conocerlo. Y miren las cosas que vamos a sacar aquí, ¿no? Las características en esta ley de exponentes. Dice, la primera ley dice... Multiplicación de exponentes de bases iguales. Y siempre nos ha parecido eso... Un tema trágico a veces, ¿no? Porque viene eso en el colegio, ¿no? Y siempre nos ha parecido resolver... Operaciones de esta clase, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, aquí una operación... Donde siempre hemos visto... Eh, ¿Y para qué sirve, no? Por ejemplo, voy a poner esto... ya Hemos visto que esto es una base... Le voy a poner una potencia, pero esta vez diferente... Y lo voy a multiplicar... Bueno, el punto significa que es una multiplicación, ¿no? Otra base le voy a poner un exponente llamado 11. ¿Correcto? Entonces, mira, si me doy cuenta, estoy hablando de dos bases iguales, mira. Y tiene esta característica. Y dice aquí, ¿no? Cuando se multiplican dos bases iguales, ¿correcto? También lo puedo separar con paréntesis para indicar que es una multiplicación. Cuando se multiplican, dice, dos bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. ¿No? Hay algunos que están sacando, ¿no? 3 por 3 por 3, 9. Y de ahí 3 por 3, llegas hasta 11 y ya terminó el examen, ¿no? Pero esto lo representas en una potencia. Sería 3 a la 3 más 11. ¿Correcto? Entonces ahí ya tenemos una multiplicación de bases iguales, dices. Bases iguales, exponentes se suman. Recuérdalo bien cuando hagamos ejercicios ya de nivel, de nivel 3, ¿no? Estamos en nivel 1 básico. Y esto sería, pues bueno, la suma de los exponentes sería 14. Y mira, chicos, le damos esta representación, miren. ¿Se dan cuenta? Eso va a suceder en todos los números naturales que tú quieras. Profesor, y una pregunta, ¿y ¿podría poner ejercicios para poder ver eso? Claro, por supuesto, hijo, justo ahorita voy a colocar ejercicios. ¿Hasta ahí, chicos, todo claro? A ver, por ahí me gustaría escuchar. O puede, pueden escribir por ahí. ¿Sí? Pueden comentar. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ir a la cancha para ver si realmente la entendieron. Sí, miren, a ver, por ahí me dice, sí, profesor, dice, muy bien, excelente, chicos, muy bien. Yo sé que aquí van a salir futuros becarios de beca 18. Miren, aquí voy a representar a los números, no puedo colocar cualquier letra de la BCA, le puedo colocar B, pero aquí le he colocado en valor de Y. Miren, acá tenemos Y, tenemos Y y se están multiplicando. ¿Qué dice? Bases iguales, exponentes se suman. Profe, pero acá veo que hay negativo. Ah, porque hay una ley de signos. ¿Recuerdas la ley de signos en el colegio? Vamos a hacerlo aquí aparte, ¿ya? Ponemos la misma base y los exponentes, dice, se suman. lo vas a poner así. 4 más 2 y acá viene la parte bonita, ¿no? Más... Y nunca te olvides hacer esto. Paréntesis. Menos 1. Y esto me daría igual a Y que sería igual, chicos le pueden compartir el enlace a los chicos de beca 18 que también quieren entrar porque me están escribiendo por aquí ¿Sí? a ver alguien me ayuda por ahí muy bien, acá sería 4 más 2 sería 6 y acá sería más por menos miren, acá viene la ley de signos ¿no? más por menos menos multiplicas y te da menos 1 y acá sería Y 6 menos 1 que daría 5 y miren damos esta expresión. ¿Correcto chicos? Muy bien. Veo que estamos aprendiendo hasta ahí bien. ¿no? Estamos yendo de nivel 1 a nivel a nivel tres, chicos. Así que poquito a poquito nos vamos a ir adiestrando. Hasta ahí chicos alguna pregunta algo. Todavía creo que ya está los bien ¿No? Mira acá tenemos otra base. Tenemos dos bases iguales. Ah profe pero ahí veo que esta base tiene un exponente ¿No? Mírenme. Una base con un exponente. Pero son diferentes Ah, bases iguales, los exponentes se suman, dice. ¿No? Mira, acá le damos la representación y nos da 3 a la 6. Y 3 a la 6 damos representación de 329. ¿Correcto? Recuerda que estamos yendo de nivel 1. De repente alguien por ahí, profesor, y es fácil para mí. ¿Sí? Pero ahorita vamos a entrar a los ejercicios para poder ir a comprender. ¿Sí? Igual acá tenemos la misma base. El número 4. Exponentes diferentes. Acá lo sumamos. Nos da 4 a la quinta. Y 4 por 4 es 16. 16 por 4 es 64. 64 por 4. ¿Cuánto sería? 5 veces 1024, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora acá viene la parte. Miren, chicos, la gran diferencia que acá viene. Miren. Acá tenemos menos 6 elevado al cuadrado. Y menos 2. Y siempre, aquí pasa siempre el error que nos pasa siempre está en el colegio. Miren, ve. Cuando hay un paréntesis, con está dado el número negativo. ¿Sí? Hay una diferencia, y esto quiero que nunca se olvide. Hay una diferencia entre elevar menos 6 al cuadrado. Y otra diferencia de elevar menos 6 al cuadrado. Ah, su profe dice por ahí. ¿Saldrá el mismo resultado? A ver, ¿quién me lo dice por ahí? Miren. El 2 me indica que el exponente le está afectando a quién? A todo el paréntesis, incluido el negativo. Pero aquí a quién solo le está afectando? Al 6, no al negativo. ¿Ven la gran diferencia? Y tú dices, ¿no? Menos 6 al cuadrado. Ahí, profe, se repite dos veces. Menos 6, ¿no? Por menos 6. Y acá sería igual, menos por menos, me da más. Ley sí, de signos, no se olviden. 6 por 6, 36. Correcto, y acá me daría más 36, miren. Y acá, profe, ah, solamente le afecta al exponente, 6 al cuadrado es 36, y nunca te olvides, se coloca el número negativo. Miren la gran diferencia, chicos, para que ustedes sepan ahí, diferenciar entre lo que es un número que le está afectando al exponente y no al exponente. ¿Sí? Dos grandes diferencias, ¿no? Distintas, ¿no? donde medianamente cometemos los errores, cuando resolvemos toda la operación, lo desarrollamos y al final colocamos malas respuestas. Pero claro, ustedes están aquí en el grupo, y ya saben ahora que no vamos a cometer ese error, ¿no? Y miren lo que sale aquí, ¿no? Tú dices bases iguales, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Ahí por ahí están escribiendo en el grupo, dice, buenas tardes, ¿cómo está el curso? Dice. ¿Cuánto está el curso? No, en realidad el curso es gratuito, chicos, el, este el curso es gratuito, solo depende de que haya asistencia de alumnos y te puedas suscribir también al canal Moisés Aventuras en el YouTube que he mandado el enlace, ahí sí los chicos lo pueden compartir y te suscribes, este, aparte de suscribirte, me mandas tu nombre completo y tu número de DNI para que estés en las clases los días sábados y domingos ¿Sí? Si hay mayor afluencia de, de gente podemos hacer las clases los miércoles y también los días jueves si en el caso sea, hay, hay más alumnos ¿Correcto? Muy bien Miren chicos, acá tenemos menos 6 y acá tenemos elevado a la menos 6. Y siempre acá los alumnos siempre tienen este problema, ¿no? El profesor dice menos 6 al cuadrado. Y acá menos 6, pero acá no se ve nada. ¿Sí? Se sobreentiende que arriba hay un 1, chicos. ¿Sí? Pero las bases siguen siendo iguales. Entonces, bases iguales, ¿qué dice la ley? Los exponentes se suman, miren. 2 más 1. Y acá nos da menos 6 al cubo. Y acá lo repetimos tres veces, menos 216. Pero yo te voy a enseñar un secreto ahorita para que no estés realizando esto. Mira, mira, mira cómo son las matemáticas tan bonitas. Ya no necesitas hacer esto porque dices todo un número negativo, par, mira, porque el 6 es un número par, ¿sí? Elevado a un número, elevado a un exponente impar, siempre, siempre, hijo, te va a dar un número nega, negativo. Un número, in, un número par, elevado a un número impar, siempre te va a dar un número negativo. Pero siempre y cuando esté con el signo, mira. Mira, igualito que está acá. ¿No? Una ley muy práctica para poder reconocerlo. Muy bien. Acá tenemos 5 a la 5, por 5 a la menos 3. ¿No? Acá también decimos, bases iguales, los exponentes se suman, mira, se coloca la misma base, ¿sí?, 5a, ¿sí?, y acá el exponente se suma, ¿no?, sería 5, nunca te olvides poner el paréntesis, más, menos 3, ¿correcto?, y aplicas la ley de signos, ¿no?, más por menos, mira, me da menos, y me da 5 a la menos 3, 5a al cuadrado, pero veis a los alumnos lo dejan de poner, paréntesis. sigue poniendo el paréntesis, porque aquí vas a representar este 5, le está afectando al cuadrado. 5 por 5 me da 25, porque está elevado al cuadrado, y al cuadrado, mira. ¿Ves? Para que lo podamos hacer, ¿ya, hijo? Mira, acá también tenemos bases iguales, que los exponentes se suman. Le afecta todo el paréntesis, le afecta a todo, a todo el número, incluido con la otra variable, mira. 8b sería... 8 por 8 es 64, 8 veces 4, miren, que me va a dar 40.096 y B sería la 4. Profe, ¿Por qué es ¿Por qué B a la 4? Porque miren, este B que está aquí, acá hay un 4, ¿no? Acá hay un 1 y se multiplica así, 1 por 4 me da B a la 4. Mira. ¿Te das cuenta, hijo? ¿Sí? O lo puede representar también de esta forma, mira, 4 veces B. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí veo que lo estás entendiendo muy bien. Así que vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir ahora cuando es el exponente cero. Y aquí les voy a dar unas, unas este, sugerencias a ustedes cuando estén resolviendo estas operaciones. Que muchos, muchos se equivocan cuando le hacen estas preguntas muy claras. Muy bien. Creo que tienen problemas de conexión o están yendo de la clase. Vamos a ver. Miren. Dice cualquier número... O cualquier base dice que se eleva a una potencia 0, el resultado es 1, o sea, equivale a 1. Esto dado está ya dado por una definición de los números, ¿correcto? Cualquier número que tú leves a la 0 va a ser igual a 1, ¿correcto? Vamos a poner aquí un ejemplo práctico para que tú lo veas. Mira, x a la 0 es igual a 1, 20 a la 0 es igual a 1, 35 a la 0 es igual a 1, y a la 0 es igual a 1, y z a la 0 es igual a 1 ya que vino un problema de BK18 en el 2017. En 2018 fue. Vino un problema así, miren chicos. Dice, ¿cuánto es el resultado de efectuar esta operación? Y vino así, miren. X a la Y a la 20 al cuadrado. Y todo esto elevado a la C. Así vino un problema. ¿Cuánto sería, chicos? ¿Quién me lo responde por el... Por el por el, por el chat, a ver. Sería igual a 1, ¿cierto? Profe, pero ahí veo que está elevado un exponente sobre exponente sobre exponente. Claro, eso le llama la uh, regla de cadena. Pero, ¿saben qué? A toda esta cadena que está aquí, de exponente sobre exponente sobre exponente, le está afectando aquí el 0. Y hemos aprendido que todo un número elevado a 0 es igual a 1. ¿Sí? Eso nunca se olviden, chicos para que puedan resolver cualquier problema de BK18. ¿No? Cosas interesantes, ¿no? Aparte de razonar a partir de lo que nosotros definimos, ya como criterio acerca de una potencia cuando está elevada a la cero. Pero por ahí hay otras preguntas, ¿no? Que, que, que los voy a yo dar aquí como tics, para que ustedes lo conozcan. Y esta es una parte también que ha preguntado BK18 en los últimos años. Mírenme. Hay una pregunta que vino, y muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuánto es el resultado, decía, de obtener 9 menos 9? ¿Sí? Elevado, dice, a la cero. ¿Correcto? ¿Cuánto es el resultado de obtener? Chicos, si se si acaba el zoom, vuelven a ingresar, ¿ya? Acaban el zoom, vuelven a ingresar, ¿ya? Para dar la oportunidad a otros que ingresen. Mira, dice, ¿cuánto es el resultado de, de 9 menos 9 a la cero? Profe, usted hace un momento dijo que todo número... Elevado a la 0 debe ser igual a 1. Acá me da 9 menos 9 la 0. Claro, yo resto, digo 9 menos 9 es 0. Y 0 la 0, ¿cuánto será? ¿Será igual a 1? Y es una pregunta que lo hizo pensar a la mayoría de, de chicos que estaban postulando ahí, ¿no? De X18. Y la respuesta fue muy sencilla de contestar. Esta respuesta nos da a decir que esto se le considera como un número no de FI. Definido. Y tú dirás, ¿por qué? Porque en primer lugar hay una condición muy importante que debe cumplir para que el número sea elevado a la 0, me dé 1. Que el número, o la base, perdón, tiene que ser mayor que 1. Y acá cumpliría, no, porque es cero. Entonces no cumple para decir. ¿Correcto? Y es por eso que se le llama un número no definido. Y estaban las claves, ¿no? Y casi dice que me comentan por ahí que casi un 90% no contestaron esa respuesta. Pero ustedes ya, bueno, si lo ven a repetir, porque es que si lo tienes la costumbre de repetir las mismas preguntas, solo lo cambian. Pueden ponerte 81 menos 81. Ya tú sabes que es un número no definido. ¿Correcto, hijo? Cositas así para tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces hasta ahí chicos veo que todos estamos muy claros a la, aquí para ya pasar a la siguiente parte, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a resolver ya, vamos a pasar a la siguiente parte. Y dice una potencia cuando es una potencia negativa, ¿sí? De acá vamos a dar el ejercicio ya de nivel 2 en la siguiente parte que vamos a ingresar. Dice todo un número elevado dice algún exponente negativo. Dice, para cualquier número real o distinto de cero recuerden que la condición tiene que ser distinto de cero y cualquier número natural M, dice, un exponente negativo equivale a un recíproco. O sea, todo número negativo elevado a un exponente, perdón, todo número elevado a un exponente negativo será la inversa del número. Mira. profe ¿cómo le daríamos una forma en un, en un ejemplo? Miren, voy a poner un número, dice, porque dice, tiene que ser distinto de cero o sea, puede ser 2, puede ser 1, miren, Voy a ponerle 2 a la menos 1. ¿Cuánto sería esto, dice? Lo conviertes en la inversa del número dado con su exponente. ¿Sí? Distinto de 0, mira. Y sale un medio, ¿no? ¿Correcto, hijo? Ahora, si yo te pusiera 2 a la menos 3, esto sería, dice, la inversa del número. O recíproco de la inversa del número, miren. 1 sobre 2 al cubo, para que se convierta de negativo a exponente positivo. Y esto me da como resultado, 1 sobre 2 al cubo, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Y de cualquier número que tú tengas, este va a ser la forma como la vas a aplicar. ¿Correcto? Muy bien. Veo que hasta ahí la estamos entendiendo bien, chicos. ¿Tienen ahí hasta alguna pregunta, alguna duda? Nada, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a pasar a la, siguiente, a la siguiente hoja, ¿ya? Muy bien, acá tenemos unos ejemplos para que ustedes lo puedan ver. Viene como aquí le puse ejemplos. X a la menos 2 sería la inversa del número. 1 sobre X a la 2. En las expresiones también algebraicas se, re, se representa de esta forma. Acá tenemos un número con exponente negativo para convertirlo en positivo. Sería, ah, profe, acá le puso usted negativo, ¿no? Acá faltó colocarle positivo. Error de, error de impresión, ¿no? Entonces 1 sobre 3 al cubo me da 1 sobre 27. Ah, y acá viene la parte importante, miren chicos. ¿Recuerdan que les dije hace un momento que todo un número negativo, todo un número elevado a un exponente negativo es la inversa del número y se convierte esto en un número positivo, pero si hay acá un negativo, le colocas aquí el negativo. Mira. Y le das esta forma, mira, hijo. ¿Qué ves aquí? ¿Ves? Entonces, aquí cambio esta, esta zona que está aquí. Primero lo que hago es darle esta forma: la inversa del número. Claro, acá es positivo, ¿no? También hay error de la hora de, de copiarlo. 1 sobre 2 a la quinta va a convertirlo en positivo, pero el exponente negativo sigue estando ahí. Entonces, esto me da como resultado, finalmente, menos 1 a la 32. ¿Sí? ¿Correcto? Para que tú lo sepas, porque 2 a la quinta sería 2 por 2, 4 por 4, 8 por 8, 16, 16 por 2, 32. ¿Correcto? Muy bien, miren, y acá viene un tema que sí quiero que lo conozcan cómo se va a desarrollar. Tenemos aquí dos expresiones algebraicas, numerador y denominador, y acá un exponente negativo. Miren lo que sucede aquí, ¿no? Si yo tengo, dice, dos bases diferentes, tanto en el numerador como en el denominador, elevado a un exponente negativo, para que tú lo conviertas en positivo, va a ser la inversa o la volteadita del número, miren. B, o sea que hace el denominador se convierte en numerador y e, A, que es el numerador se convierte en denominador y de esta forma, N ya no se vuelve número negativo, sino número positivo y le damos esta expresión de esta forma profe, pongo un ejemplo de un número, a ver, miren B 2 al, voy a poner aquí, a ver miren, para que lo podamos entender, ya vamos a poner aquí voy a colocar aquí, a ver Voy a colocar 2 sobre 8 elevado a la menos 1. Profe, ¿y cómo lo cambiaríamos? Allá solamente volteas el número. Mira. 8 sobre 2 y lo conviertes de esta forma en positivo. 8 entre 2 sería 4 y 4 elevado a la 1, 4, pues, ¿no? ¿Correcto, hijo? Muy bien. Hasta ahí veo que estamos ya entendiendo bien. ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Sí? Muy bien. Y ya se fue, dice, ¿cuánto está el curso? Parece que ella quiere pagar. <risa> ya si quiere pagar, ya pues le dicen que 250 cobro yo la pensión. ¿Sí? La clase es a, solo para ella. no. Muy bien. Listo, chicos, vamos a pasar a la siguiente clase. ¿no? El que quiere pagar, chicos, no hay ningún problema, les cobro las clases. ¿Sale? Que yo, para todo, para todo hay, ¿no? Muy bien, chicos, exigentes. Muy bien, dice problema elevado a la potencia, ¿no? ¿Sí? Muy bien, acá tenemos con una potencia está elevado a otra potencia, miren chicos, ¿sí? Acá tenemos con una potencia está elevado a una potencia, acá tenemos el valor del número elevado a una potencia y acá tenemos una potencia. Por ejemplo, voy a poner aquí el caso, 2 al cubo elevado a la cuarta. ¿Qué dice la ley? Vas a multiplicar las dos potencias, miren. Sería 2, 3 por 4, mira, 3 por 4, y esto sería igual a 2 a la 12, ¿correcto? Vamos a ver unos ejercicios prácticos para pasar ya al nivel 2 que vamos a traer después de, esta, de estos minutos que nos quedan, miren chicos, ¿sí? Para pasar a la siguiente hora de la clase, ¿ya? Miren, tenemos aquí x al cuadrado, 2 por 3, 6, acá sería 3 por 4, 5 a la 12, no da esta cantidad, y 7 por 0, ya saben que 7 por 0 es 0, por mm. lo tanto me da y a la 0, y todo número elevado a la 0 me da como resultado 1. Acá tenemos 6 al cuadrado a la menos 1, se multiplica 2 por menos 1, miren, 6, 2 por menos 1, y esto me da como resultado menos 2, y por lo tanto 6 a la menos 2 se convierte en la inversa del número, mira hijo. 1 sobre 6 al cuadrado y por lo tanto me da 1 sobre 36. Veo que hasta ahí todo va quedando claro, chicos, para que ustedes vayamos pasando a la siguiente, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente hoja. ¿Sí? Producto dice elevado a una potencia. Miren, aquí esto nos ayuda, por ejemplo, para poder desarmar o poder resolver operaciones fácilmente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, eh, dice, cuando son productos de dos potencias, y eso nos ayuda a resolver problemas con mayor facilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos un 6, y este 6 yo lo quiero desarmar, porque está elevado a un, a un exponente, pues, 3, y quiero, y quiero reducirlo, ¿no? Cuando hagamos ejercicios. Entonces, este 6 yo lo voy a representar en un 3 por 2, ¿correcto? Dos números que se multiplican, y elevado al cubo. ¿Y esto qué me va a ayudar? A que yo pueda poner esta expresión así, miren, 3 al cubo, y este 2 como 2 al cubo, miren. Y le doy esta forma que ven aquí. Producto de dos potencias. Y eso me va a ayudar mucho a poder resolver operaciones con sencillez y rápido. Mira, acá tenemos X, nos da X al cubo Y al cubo. Y 2, que le afecta al exponente 5...